En el centro. Ok. Del lado izquierdo, por favor. ¿De este lado? Por acá. aquí, por favor. Y ahora sí del lado derecho. Acá. no funciona, ah, ahora funciona. Chao Tutti, es un gusto regresar aquí a Monterrey después de cuatro años aquí en México, que es uno de los países que siempre nos recibieron con, eh, con mucho cariño desde el comienzo de nuestra carrera. Ayer nos presentamos en el Auditorio Nacional, eh, un show Sold Out que nos dio muchas emociones. De verdad es increíble que desde Italia Estamos viajando por el mundo y México siempre nos da muchas emociones y nos llena, de verdad, el alma y el corazón. Esperamos, no, no vemos la hora de, de cantar mañana aquí en la reunión de Monterrey. Estoy seguro que nosotros vamos a dar lo máximo, como siempre. Y somos muy felices de volver en esta ciudad que nos ha dado muchísimo, siempre. Y además un disco nuevo, canciones Sí, estamos de... De gira aquí. De aquí, aquí. Estamos de gira aquí en Latinoamérica y esa es la última parte de, de esta gira mundial que son casi 120 conciertos y después cuatro años decidimos de regresar con una sorpresa con un regalo para nuestros fans y qué mejor que un álbum y decidimos de grabar este álbum que se llama Tres Voces Un Alma es un tributo a los clásicos latinos porque nosotros pensamos que su cultura tiene música, tiene clásicos increíbles como El triste, eh, como La nave del olvido, como Tan enamorados, que son todos, to todas las canciones que hacen parte de este álbum. Y nosotros grabamos las canciones que los grandes artistas cantaron y que, que nosotros admiramos mucho, como Julio Iglesias, eh, como Ricardo Montaner y Luis Miguel, y cantar esa, esas canciones en vivo es algo increíble, y mañana nos vemos la hora de cantar en vivo también aquí y no puede faltar sobre todo los fáciles del italiano que son, que son las canciones que nos acompañaron en esos 14 años Chicos, ¿cómo fue la selección de los temas para, para esta producción? ¿Se quedó alguna fuera que les hubiera gustado también incluir? Ah, tenemos que hacer un 50 álbumes para ponerlos todos, ¿no? Pero. Pero. Bueno, con, con el productor, con Mariano eh, eh, Pérez, Pérez eh, escogimos la que para nosotros nos representaba más. Hay muchas canciones lindas, pero. Eh, mejor de un abrazo, me tan enamorados o no sé. Uh, la incondicional, son todas canciones que pensamos que no, no, no se representan y nos dimos cuenta que, que las melodías son muy parecidas a, a las melodías italianas, algunas entonces no hay demasiado eh, lejos de, de lo que siempre hemos hecho y, y fue un gusto um, conocer eso, esa cultura musical y también fue un gusto conocer el mariachi, porque por primera vez cantamos un mariachi y fue interesante la, la experiencia en grabar y cantar un mariachi, porque, bueno, muchas personas tienen esa idea del mariachi como una fiesta, ¿no? Y, y cuando llegué, llegamos en el estudio y empezamos a cantar el mariachi, el productor nos dijo, bien, está cantando, cantando bien, pero ahora necesito corazón, necesito que que hagan sentir ese sufrimiento por un amor, que está sufriendo por el amor, ¿no? Y fue, fue interesante. ¿Cómo los ha recibido el público latino? Sí, es que es increíble como eh, las cult viajando tuvimos la ocasión de, de ver que en cada país hay una, ¿cómo puedo decir? una manera de recibir diferente totalmente. En Japón son más tímidos, ¿no?, por ejemplo. Pero no hay público como, como los mexicanos, tampoco en Italia. Nuestro eh, mayor mercado ¿no? después de Italia eh, es México y, y también en Italia no son así, son un poquito más, eh, ¿cómo puedo decir? Eh, tranquilos, ¿no? Porque, ¿no? Sí, sí, pero también es que los mexicanos, de verdad, ayer en el Auditorio Nacional fue una fiesta, dos horas de fiesta. Porque también esto es, es nuestro concierto, es como un karaoke, ¿no? donde Todo, Todos cantan, porque cantamos las canciones, nuestro repertorio, el 80% son, son cover, pero también cantamos nuestras canciones y es increíble ver cómo puedes venir con toda tu familia hay gente de todas las edades y eso es, nuestro, nuestro objetivo ha sido siempre traer la música romántica para que no se pierdan esos valores porque a veces los jóvenes se olvidaron de cantar el amor ¿no? <ríe> por eso estamos tratando de, de recordar también a artistas como José José como nuestro ídolo es Luis Miguel imagínate ¿no? en el 2013 cantamos el triste a los Latin Billboards", por eso cada artista tiene un mensaje y nuestro es eh, seguir a traer este, este mensaje de la música romántica para que no se pierda ese valor oye, en serie ¿cómo fue por ejemplo para este disco eh, la incondicional que es pues para, para México es Luis Miguel y he escuchado su versión y es una gran versión, o sea no le pide nada a Luis Miguel, lo queremos mucho pero ustedes respondieron muy bien este. este, fue uno de los Sí, fue. como se dice una sí, fue, sí. fue un reto para nosotros cantar esa, esos clásicos estas esas <tose> melodías. Pero como Ignacio dice antes, esas melodías son muy cómodas para nuestra vocación, porque son muy parecidos con la melodía italiana. Y hay canciones italianas que se parecen mucho. Y como en el pasado el gran Julio Iglesias hizo un tributo a los clásicos italianos. Mm -hmm y Luis Miguel empezó también en, en Italia con el Festival de Serreno cantando Noi Ragazzi di Oggi Noi y entonces para nosotros cantar el incondicional te juro es muy difícil sobre todo para él porque la mayoría de las, de las notas altas la canta él y pero es, yo creo que en este grupo es muy fácil como esa canción es más para él, esta canción es más para mí y también para él, entonces podemos como distribuir esa, esa compartir. Quiero agregar solamente porque yo te lo agradezco mucho porque eh, este disco fue un reto porque somos italianos, tenemos nuestra cultura, pero estamos cantando canciones que hicieron la historia de su cultura, de su país. Y si dices que te gusta nuestra versión, para nosotros es muy importante y pues muchas Gracias. No, ¿sabes por qué? Porque no es solamente, no es solamente llegar a notas muy altas, o can, el cantante no tiene que cantar solamente, tiene que interpretar. Y por eso algunas canciones tienes que sentirlas, tienes que entrar en, también en la cultura del país y como un actor que tiene que estudiar una parte porque tiene que ser ¿no? ese, ese personaje ¿no? en esa película. ¿no? El cantante también, tiene que estudiar. Tiene que estudiar la letra, tiene que estudiar la historia, también la historia del cantante y del país. Por eso nosotros estamos muy orgullosos de, de, de, de este álbum. Lo hicimos sin perder nuestra personalidad. ¿Cuándo nació Luis Miguel? En Puerto Rico. pero de esa grita Sí, claro, bien. ¿Qué eh, estuvieron presentando en el Auditorio Nacional un tributo del eh, desaparecido José José. Eh, ¿Piensan también presentarlo aquí en.? Sí, claro, en toda la gira en, en Latinoamérica eh, decidimos de dedicar un momento del concierto al grande José José porque en el 2013 tuvimos la ocasión de hacerse homenaje y también lo, los encontramos un par de veces en, en México y tuvimos el honor de compartir tiempo con él y pensamos que es un grande y conocemos casi todas sus canciones, y es un momento de tres canciones y yo creo que el principio de la canción se merece este momento y para nosotros es un honor dedicarlo ¿Cómo ha sido su evolución después de estos cuatro años que no han visitado la ciudad? ¿O que han visto diferente en el público? Me engordé, me engordé, comí demasiado, con la pandemia. Eh, sí. No, bueno, fueron cuatro años difícil y en ese tour eh, queremos decir gracias cada vez a nuestro público porque nunca nos faltó el apoyo de nuestros fans. De nuestros fans. Nunca, de verdad, cuando pensamos que nada iba a regresar a la normalidad, Estaban ellas y ellos diciendo, nos vamos a ver pronto, vamos, vamos, nos vemos ahora. Entonces eso nos dio como una, una carga, ¿no? Una, una, una empujada, si ¿sí? es así, atrás, en la espalda. Y, y bueno, y aquí estamos, crecimos mucho, no solamente personalmente, también como artísticamente. Porque hemos grabado un álbum de tributo a Ennio Morricone, que fue de verdad interesante y fue hermoso descubrir todas las melodías del, del, del maestro Morricone y ver cómo la, las personas de verdad lo, lo aman y lo amaban. Y fue bien interesante. Y, y tuvimos la ocasión también de conocernos más porque nunca paramos por más de tres meses dos meses entonces fueron dos años y medio sin hacer nada y entonces fue sí fue fue como descubrirnos eh, aprender a conocernos y se vio y pienso que se vio a muchas personas la que no Al, eh, lo que nos gusta es que cuando estamos aquí en Estados Unidos y viajamos, todo es muy similar. Pero cuando estamos aquí en Latinoamérica, cada día que terminamos en un estado nuevo y diferente, es, hay cosas nuevas de descubrir. Y nosotros somos personas jóvenes muy curiosos y queremos descubrir cosas de la comida y cosas tradicionales. Y esta noche vamos a comer tradicionalmente. Y lo que nos gusta es de verdad el carácter de, la, de las personas, pero en, en toda Latinoamérica hay una cosa en común entre las personas, la manera de vivir la vida, con, con sonrisa, con optimismo, y eso es muy importante, porque en el día, hoy, estamos viviendo en un momento, en una época donde no sabemos qué queremos, siempre pedimos cosas, pero tal vez ya tenemos cosas muy buenas, y ustedes, de verdad, cuando... Vemos nuestros fans que con la música, con cuando cantamos, se emociona Eso de verdad. nos se emociona solo solamente ellos, nos emocionamos también nosotros. Eso es muy importante, es un mensaje muy importante. Y siempre lo decimos en todas las entrevistas en Italia, en, en Europa. Lo que nos gusta de verdad mucho aquí es como el valor que se da a la vida. Dos horas y quince. Sí. que el concierto es siempre el mismo. A veces cambian las canciones, depende del país, ¿no? Eh, como antes de México estábamos en Brasil y las canciones eran diferentes, pero casi siempre tentam tentamos, sí, de hacer un concierto de dos horas, dos horas y 15 Porque eh, Pensamos que es un, un tiempo bueno para que la gente no. ni piensan ya acabó y ni piensan, ay qué aburrido, no puedo más, no alcanzo más. Es un tiempo sí, no, bueno, que no es ni demasiado ni poco. Pero va a ser lo mismo del, del auditorio nacional. Eh, ¿Quieres salir y subir? ¿Vas a cantar con nosotros? No, no, bueno, tal vez vamos a tener mariachi. Ella ahí sí nos deja. No, no, sé no, solamente esas dos. Si quieres, te canto, pésame mucho, pero. Pero, disculpa, pero vamos a cantar Historia del Amor y el Reloj, en nuestra versión, que son muy mariachi, ¿no? Esas dos canciones, pero vamos a cantar a nuestra versión. Pero todos los mariachis lo cantan el Reloj, Historia del Amor, De, disculpa, lo siento. Vale, sí, para vale, italiano. Pero sí. ah, no. bueno, habla en español, así todos entienden. No, no, no, no, en italiano, voy a ver el comentario. en español, así sí. sí. eh, bravo, eh, eh, bravo, ah, eh, bravo. siempre dijeron que crean esa conexión con la música personas, en cualquier manera quieren también ayudarnos eso no lo quieren es que lo que pasa es que cuando cuando una persona llega a la fama, que no es lo más importante más importante es hacer lo que nos hace felices sentido de nuestra vida es la música. ¿no? tiene una responsabilidad porque más tienes fama y más puedes ser un ejemplo para la gente. A veces es muy peligroso porque hay gente muy famosa que tiene ese poder de, de, de, de influenciar a las personas de manera equivocada ¿no? y eso puede pasar por eso esa es la gran responsabilidad que todos los artistas o todas las personas tienen entonces es muy delicado ¿no? por eso la música eh, somos cantantes y es nuestra razón para transmitir nuestras emociones a la gente pero sobre todo ser buenas personas, ser un buen ejemplo, ser muy responsables nos divertimos, nos disfrutamos la vida pero sin exagerar siempre con mucha seriedad y responsabilidad Queremos ser un ejemplo para los jóvenes y para toda la gente, porque no es verdad que la edad significa madurez, son las experiencias que vives en la vida, más experiencias vives, más tienes dudas y tienes curiosidad y ves a la gente, conoces cada día gente nueva para crecer y más puede ser un ejemplo para todos. Por eso estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en nuestra vida, siempre con humildad y... Y gracias a, a, a todas las fans que si estamos aquí, es gracias a la gente. Por eso siempre vamos a, a dar lo máximo para no decepcionar a nuestro público. Y también porque hay una cosa importante desde el comienzo. Nosotros nos encontramos en el 2009 y estamos juntos hace ya 14 años. Y cuando empezamos teníamos 15, 16 años. Y una parte importante de nuestra vida es es que será nuestra familia y la, las personas que te apoyan, que creen en ti desde el comienzo. Y el mensaje que siempre eh, queremos mandar son los valores, la cosa es importante en la vida y sobre todo la importancia de la familia. Y este año, el 22 de junio, recibimos un, una invitación, ¿no? un, el año pasado, una invitación eh, de, parte de, de parte del de Papa Francisco para representar en el Día de la Familia, en el Día Mundial de, de la Familia, ese día con nuestras familias y cantar con nuestras familias eh, en frente del de Papa Francisco. Y para nosotros, yo creo que eso es un, un grande objetivo, porque en, de una manera muy natural siempre hemos mandado ese mensaje de la importancia de la familia y, sobre todo, de la disciplina. Sí, dos veces, en el, el dos, 2016 en Panamá, en el 19 en Panamá, en el Día Mundial de la Juventud, y este el año pasado, 22 de junio, el Día Mundial, el Día Mundial de la Familia, en el Vaticano. ¿Les gustaría colaborar con alumnos en el mar, quedando, o tienen planeado colaborar con alumnos? ¿O quién es de ustedes colaborar? Hablamos de Luis Miguel. <ríe> Sería un sueño cantar con él Pero hay otros Hay muchos artistas como Carlos Montal, tiene una voz su voz. Y también Carlos Rivera También sí, tiene ¿Cómo? Y a sí, por eso sí. Sí nos gustaría mezclar también a nuestros géneros musicales La música no tiene barrera, no tiene, no, no tiene, no tiene límites. Y, y hay un, una canción por, por cada momento de tu día, cada momento de tu vida. Y, y, y pienso que los artistas sirven a eso, ¿no? sirven a, a que salga una canción que eh, llega a una persona que la necesita. Y yo pienso que casi nunca un artista hace una canción porque la necesita, solamente porque la necesita. Él. Por ejemplo, si pienso personalmente, me encanta la idea de escribir algo que una persona puede, puede hacerse la suya, ¿no? puede, puede sentirse representado de las letras, de la música. Y entonces eh, es una de las cosas más lindas cuando es eh, hermosa. Cuando llega un España un y te dice, dicen, te dicen Tú me, me salvaron la vida con tu música. Eso es, es algo que te llena el corazón más que un taco o una quesadilla de pollo.